Con los años aprendí que ignorar, es mejor que vengarse. Con los años aprendí que ignorar a alguien que me ha hecho daño, es mejor que simplemente tomar represalias, venganza u odiarlo. Aprendí que tarde o temprano, el tiempo, Dios, el karma, la justicia, o el mismo terminará por destruirse solo. Porque comprendí que mi tiempo es valioso, y no lo puedo dedicar a una persona que quizás tampoco se quiere, ni se respeta. Si no puede respetar a los demás, ¿qué respeto puede haber para sí mismo? ¿Te has sentido así alguna vez? Quizás hoy, quizás ahora tú misma, tú mismo te sientas así, quizás en tu mente exista alguien que te hizo mucho daño y que ahora el producto de la mayoría de tus decisiones, las has tomado en revancha hacia aquella persona que te hirió en el pasado. Sin embargo, si estás viviendo esto en tu vida, y no puedes borrar la memoria de quien tomó tu confianza y la estrelló contra el suelo, déjame decirte algo. No ocupes tu tiempo, ni tus ganas de vivir, en gente barata y corriente que no merece tu tiempo, ni tus pensamientos. El tiempo, la vida y tus energías, son escasas que no las puedes mal invertir, ni dedicársela a pensamientos que ya nada te aportan. Toda esa energía que tienes acumulado dentro de ti, todo ese rencor que no quiere desaparecer, todas esas ganas de querer devolver el mismo trato humillante que recibiste de alguien más, conviértelo en energía para invertir en ti. Para trabajar en tu bienestar, para pensar en lo que realmente te hace feliz. Si no inviertes en ti, esa persona que te causó tanto dolor, no solo te habrá lastimado, sino que te seguirá robando tiempo, pues tenerla en tu mente y en tu corazón, supone una carga para el alma, que esa persona no merece. Esa persona que te destrozó, no merece ni siquiera que la pienses o la menciones su nombre. Piensa que las energías que tú gastas infructuosamente en odiar, son tantas que bien podrías perdonar y ahorrar tanta energía para usarlo en ti, para invertirlo en ti, para hacerte más feliz. Si decides dejar de sentir tanto rencor, y en su lugar te propones ser libre, te propones abandonar cualquier atisbo de revancha, te juro que crecerás como persona. Ignorar a quien te hace daño, es tu mejor venganza. Porque tratar de devolver mal por mal, es un tremendo error, nuestras ganas de cobrar al otro, lo que hace realmente es calarnos a nosotros mismos, lo que hace es consumirnos a nosotros mismos y nos arrebata de nuestras ganas de vivir, y dedicar ese tiempo a las cosas que son importantes. Para empezar a ignorar el dolor del pasado, y dejar de sentir tanto rencor, te sugiero que sigas los siguientes pasos. Número 1. Entiende que el ser humano es imperfecto, a veces esperamos mucho de gente que realmente es poca cosa, que apenas puede darse para sí, lo que no puede dar para nadie. Las personas o personas, al final del día, con doble moralismos, con ideas contradictorias, con sentimientos en constante choque y confusión, y con tantas nociones disparatadas, que sin duda alguna, son el resultado de lo que nos hace verdaderamente humanos. Cuando comprendas que la naturaleza humana es imperfecta, y que está llena de maldades como de bondades, aprenderás entonces a relacionarte mejor con el mundo, y comprender que no siempre quien te dice querer, es quien mejor te puede tratar. Porque somos seres imperfectos, erramos. Y ver a la otra persona que te hirió, no como un ser perfecto, sino como alguien propenso a fallar, traerá a tu alma mucha paz, porque comprenderás entonces, que el ser humano, puede llegar a ser así. Número 2. El mundo no siempre es un lugar amigable. Ten presente que, tu paso por esta vida será de conocer gente mala, déspota y cruel, pero también será de conocer gente maravillosa, tierna y afable, y desde luego confiable. Ignorar el hecho de que puedes quedar embaucado, embaucada en un mal amor, es tan normal porque tu esencia es la de ser luz y bondad porque en el fondo quizás, consideres que todos pueden llegar a amar con la misma ternura que tú amas, y con la entrega que tú das. Que te resulta imposible creer que pueda existir gente que ame con traición y dolor. Pero la realidad, es que vives bajo un mundo que cada vez es una mezcla entre benignidad y egoísmo extremo, es un mundo de múltiples colores que a veces puede ser blanco, como las nubes, o negras como la noche. Comprende que no siempre vas a conocer a gente buena, a veces tendrás que encarar a gente mala, y eso es natural, debes aprender que eso es parte de vivir, y parte de soltar. Número 3. Lo que no sueltas, te pesa y te arrastra. Un día sentado en un asiento de concreto de un parque, me quedé viendo a una chica muy bonita que estaba apreciando las rosas que en el parque se habían sembrado. Esas rosas eran hermosas. Y la chica estaba oliendo y tocando cada una de ellas, y en un instante tocó el tallo de una rosa que tenía una espina, que se clavó en uno de sus dedos. Pude ver cómo la chica sintió el dolorcito de esa espina, que su respuesta inmediata fue chuparse el dedo, pero después de unos segundos, solo se quejó un poco del dolor y siguió contemplando el resto de las flores y rosas, ignorando a aquella espina que le pinchó el dedo. Nuestro paso por la vida también es parecido al de esa chica, vas por la vida contemplando rosas y flores, y de repente te topas con una que te pincha el dedo. ¿Qué haces? ¿Dejas de contemplar a las flores? ¿Empiezas a odiar a toda la flora porque alguna vez te hieriste con una espina? No, simplemente te limpias la herida y sigues contemplando eso. Sobre eso es lo que me refiero a ignorar en vez de odiar. Cuando una persona te hiere, simplemente te tienes que limpiar y curarte y después seguir contemplando la belleza que hay en las personas. De eso se trata realmente soltar, de darte cuenta que la vida no se acaba por una rosa con espinas, porque la vida continúa y porque hay más flores que ver, y más aromas que deleitarán tus sentidos. Número 4. Suena más un estallido que una caricia. La realidad es que cuando todo nos va bien, no somos conscientes de todas las bendiciones que gozamos, y de todas las cosas buenas que tenemos a nuestra par. Amigos que nos quieren, gente que a pesar de nuestra forma de ser nos siguen queriendo, una madre que siempre nos espera con cobijo y sopa caliente, un padre que siempre nos apoya, unos hermanos que nos abrazan, que vemos tan cotidiano el amor de las personas que nos aman que nos acostumbramos tanto a eso, que no podemos ser verdaderamente sensibles al amor silencioso y poco escandaloso del amor que nos dan, pero sí somos sensibles a una traición de una pareja, porque ésta se presenta como algo bullicioso y lleno de tanto ruido, que por eso sentimos que nuestro mundo se quiebra en pedazos, porque una decepción hace más escándalo que el abrazo de un ser querido. Es por eso que debes recordar, que por cada persona que te desilusiona, hay cinco o seis personas que aquí siguen a tu lado, y que no te han abandonado. No permitas que el trato de alguien que no te supo querer, haga que quedes ciego o ciega ante el amor que otros ya te dan. No pierdas el cariño de otros por tratar de retener el amor de uno que no te quiere. Sabes, con el tiempo comprendí que desperdiciar el tiempo en odiar, era un acto tonto y muy carente de juicio, porque como te dije en el ejemplo de la chica y las rosas, el mundo no solo es paisajes, también son días grises. La vida no solo son flores, también lo son las espinas. No solo lo son los campos verdes y prados llenos de tulipanes, también lo son los áridos páramos. Número 5. Perdona para ti, y no para nadie más. El perdón es un regalo que uno mismo se da, vamos, que cuando perdonas experimentas una paz interior, que te permite no seguir peleando con el pasado, con un sentimiento o con una persona, de hecho, le das piedad a ese recuerdo, dejándolo morir. Y es que el perdón, es el mayor acto de amor propio más difícil de lograr. Es muy fácil que te compres la mejor ropa, te pagues un viaje a las Bahamas, o vistas con ropa de Chanel. Pero el perdón es un regalo caro, que no lo compras con dinero, por eso es un regalo carísimo, porque no cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta la voluntad de querer perdonar, cuesta la voluntad de soltar, y esto no es algo que se logre de un día para el otro, requiere coraje para lograrlo, y es un coraje que a todos nos cuesta, no solo a ti, nos cuesta a todos, seguramente yo en tu circunstancia tendría muchas dificultades para actuar bajo estas palabras, y quizás yo no sería tan fuerte como tú para poder tomar esta decisión, ya que sé que me costaría mucho, y así como a mí me costaría, sé que a ti también, pero te lo juro, ignorar es la mejor decisión que puedes tomar, con el tiempo, el espectro del odio se irá.